Se termina lamentablemente la maravillosa Feria de Abril de Sevilla, hoy es viernes y bueno te regalamos los últimos momentos, pero ha sido una feria muy maravillosa, muy especial, gracias a nuestro cámara Manuel y bueno, gracias siempre por todo su apoyo, ¡ole!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 Bueno, les agradecemos por todo su apoyo y nos vemos en la próxima feria. ¡Ole!